la cual recoge ordenadores viejos para llevarlos a los colegios de la vida, facilitando así el acceso a Internet de los niños. Esta ONG ya ha conseguido llevar más de 83 ordenadores a 13 colegios de GAN.